Tiene la palabra la senadora Palencia. Gracias, presidente. Es que Ricasco, de Guardión. Bueno, Gracias. nuestro grupo sí, sí que aplaude y apoya la aprobación de un calendario único de, de vacunación. Creemos que viene a reparar, además, una de las carencias que tuvo la Ley General de Salud Pública de 2011, que no concretaba este calendario de vacunación único y que además era una, una demanda de, de sociedades científicas, de, de sociedades médicas, de la población, creemos además que refuerza la conciencia sobre, sobre esa necesidad de inmunización de la que hoy todos estamos hablando, pero también tenemos que decir que creemos que no es suficiente y que además esta medida, a la vista además de, de la intervención de otros grupos, pues nos no ha alcanzado el mayor de los consensos entre comunidades autónomas y tampoco entre sociedades médicas. Y también tenemos que decir que, que aún habrá familias en nuestro país que no podrán permitirse o que tengan que hacer un gran esfuerzo para costear ciertas vacunas que, que hoy por hoy tampoco están incluidas en esta propuesta de calendario de vacunación. Y verán, este tema no es menor porque es una situación que genera preocupación, que genera desorientación y que en muchas ocasiones incluso genera desamparo en los padres, en las madres y en los profesionales de la salud de nuestro país. Porque es innegable el aporte del beneficio de las, de las vacunas, porque por una parte evitan que la persona vacunada contraiga la enfermedad y por otra, y quizás este sea el beneficio mayor para, y más importante para toda la sociedad, evitan la propagación de, de la enfermedad aseguran esa inmunidad llamada de grupo, inmunidad de rebaño, y, y por eso no es suficiente vacunar a unos pocos, sino que, que es muy importante que, la que todas las vacunas estén al alcance de toda la población para evitar la enfermedad. Si no lo hacemos no evitaremos la enfermedad y ni siquiera protegeremos a esa parte de la población vacunada. Por esta razón, y aunque creemos que este primer paso es importante, como fijación de un plan de, de mínimos, pues esperamos que se avance en incluir todas aquellas vacunas que la evidencia científica considere necesarias para mejorar la salud, con especial atención de no abrir brechas, de no agrandar las brechas en la población. Decir también que, analizando los datos de la anterior campaña de vacunación, estamos de acuerdo en que es necesario invertir más esfuerzos y más recursos en una mayor información, difusión y publicidad. Verán, según datos oficiales de la Comisión de Salud Pública, el programa de vacunación de la temporada pasada, mientras estaba en el Gobierno el Partido Popular, pues pudo evitar en España cerca de 3.900 hospitalizaciones y entre 1.000 y 2.500 defunciones en personas mayores de 64 años. Sin embargo, se podrían haber evitado muchas más hospitalizaciones y muchas más muertes. La prevención podría haber sido mucho mayor y es que más de la mitad de los pacientes ingresados por gripe no estaban vacunados y solo el 51% de las personas mayores de 65 años se habían vacunado, siendo este porcentaje muchísimo menor en personas de otros grupos de riesgo, como aquellas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, mujeres embarazadas y otros grupos. Estos son los datos de la anterior campaña en la que estaba el Partido Popular en el Gobierno sin que, sin que se hicieran todos los esfuerzos necesarios para fomentar estas acciones necesarias de prevención y dejando sin desarrollar la Ley General de Salud Pública de 2011, que ha estado desde esa fecha en un cajón. Es decir, durante todos los años que duró su Gobierno, el Gobierno de, de Mariano Rajoy, que por suerte para toda la ciudadanía hemos mandado a su casa con la moción de censura del cambio. Estos datos, además, no son una excepción en su política de recortes de sanidad, que han causado una merma en la salud de la población, teniendo por protagonista la exclusión sanitaria a la que condenó su Gobierno, entre otros colectivos, a personas de nacionalidad extranjera en situación irregular. irregular personas emigrantes con nacionalidad española y la instauración del copago farmacéutico. En este mismo sentido, queremos recordar al Gobierno del Partido Socialista que aún, que aún quedan muchas personas excluidas de la asistencia sanitaria, a pesar de la aprobación del Real Decreto para devolver el carácter universal de la asistencia sanitaria, principalmente por las complicaciones para aplicarlo en muchas comunidades autónomas. Por tanto, todavía quedan muchas personas, la mayoría de ellas en situación de vulnerabilidad, que se quedarán también fuera de este programa de vacunación. Y por último, y ya termino, señorías del Partido Socialista, la aprobación de un calendario único de vacunación llega tarde. Por lo tanto, es urgente que tanto Gobierno como comunidades autónomas se pongan a trabajar en fijar plazos, en fijar fechas y estrategias para implantar todas aquellas medidas que favorezcan la salud comunitaria y la prevención, Termine, señoría. termino ya, que como no puede ser de otra manera tendrá la aprobación de nuestro grupo. Muchas gracias.